Nuevamente retomamos el tema marítimo, sin duda es un momento histórico el que está viviendo nuestro país, el apoyo que se está recibiendo no solamente por parte de todos los bolivianos, que somos una sola voz, un solo sentir, somos un solo corazón. En reiteradas oportunidades la comunidad internacional, incluso ciudadanos chilenos, también se han referido al tema, específicamente señalando que se debería tener un diálogo de buena fe, y de esta manera negociar una salida soberana al Océano Pacífico en reiteradas oportunidades. Pero en estas últimas horas también se han referido a artistas, no solamente a artistas nacionales, también a artistas de Chile. Para informar y dar a conocer específicamente estos detalles acerca de esta carta apoyando a nuestro país, quiero darle la bienvenida a Roberto Guerra, gestor cultural de Chile, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, El País Entero lo está escuchando, Lorena Bandín lo saluda. Hola Lorena, muy buenos días desde Chile y muchas gracias por el contacto que nos permite comunicarnos contigo directamente con los auditores y contarles que no están solos, que vemos mucho que estamos trabajando por una verdadera, real y esperamos pronta integración entre ambos pueblos y se siente además este cariño se siente el apoyo en, que este, que en este último tiempo se ha sentido bastante y sin duda todos los bolivianos muy agradecidos por el apoyo de los ciudadanos chilenos que en reiteradas oportunidades se han manifestado a favor de nuestro país estamos a días nada más de que se conozca el fallo de la Haya sin embargo en estas últimas horas a través de una carta, artistas no solamente bolivianos, también artistas chilenos se han referido específicamente a este tema sí efectivamente eh entre varios colegas del mundo de la cultura, yo me dedico a la gestión cultural y también soy escritor, eh, decidimos ponernos de acuerdo y emitir un, lo que llamamos un gesto concreto, que permitiera que desde lo que sentimos, lo que escribimos, eh, artistas y gestores, organizaciones, trabajadores de la cultura, intelectuales, académicos, investigadores, que habitualmente nos encontramos, nos contactamos, tenemos una relación de amistad ya con algunos de mucho tiempo, muchos años, eh, dar esta señal concreta, y nos fuimos articulando, nos fu fuimos intercambiando ideas, y logramos consensuar una muy modesta carta, que después tuvo por nombre manifiesto, que da cuenta de lo que pensamos, lo que esperamos de las relaciones bilaterales, y es un llamado desde quienes trabajamos en el mundo de la cultura, no solo artistas, eso lo quiero recalcar, se suele pensar que el mundo de la cultura son solo los artistas, no, hay investigadores, hay promotores, hay productores, hay diseñadores, hay creadores, eh, realizadores, fotógrafos, diseñadores, mucha gente que hace posible que el hecho cultural y artístico acontezca. Y es un llamado a los gobiernos de nuestros países a realizar acciones concretas que permitan encontrar una solución, decimos que en la carta definitiva al, al problema de la mediterráneidad boliviana, y también a transformar en acciones concretas estos ...deseos que los pueblos manifiestan por la integración... ...pensamos que hace falta eh, invertir... ...acciones, tiempo, recursos... ...en programas eh, de cooperación cultural... ...que contribuyan a la generación de confianza... ...cuando conocemos al otro... ...estamos en condiciones, pensamos, de entender qué le pasa... ...por qué le pasa lo que le pasa... ...ponerse en sus zapatos... ...y eso le falta al pueblo de Chile... ...entender, entender comprender... ...que efectivamente es una aspiración legítima y sentida... Eh, ...lo que está pasando en Bolivia con respecto al mar. ¿Cuál ha sido el impacto que se ha tenido en ambos países, tanto en Chile como en Bolivia a través de este manifiesto... ...incluso que en este manifiesto se pide un diálogo de manera pacífica entre ambos países? Sí, por supuesto. Eh, yo al menos en lo personal estoy convencido que no hay otra posibilidad que encontrado una solución... ...este es un problema centenario... ...no es un capricho, enten, entendemos que efectivamente es un sentimiento nacional... ...he tenido la oportunidad de ir decenas de veces a Bolivia... ...de estar allí en, en, en los 6 de agosto, en, en el carnaval, en las entradas folclóricas... ...en el Gran Poder, eh, en marzo también, para el Día del Mar... ...entonces uno puede eh, comprobar que efectivamente se trata de un sentimiento nacional... Y, bueno, el impacto, yo diría de menos a más, es una carta muy modesta, decía yo recién, eh, pero ha logrado concitar una gran adhesión de, de, de destacados personajes del mundo de la cultura de ambos países. Quiero destacar el, el, el entusiasta apoyo que ha dado eh, el maestro Ernesto Cabur, Luis Rico, eh, Homero Carvalho, escritor, que por estos días está en Chile, eh, los amigos del dúo Negro y Blanco, Cristian Benítez, Hugo en particular, eh, ...del ex ministro Marco Machicado... De ...un montón de artistas plásticos de Sucre encabezados por Elnali Fuentes... ...y por Chile, destacadísimos personajes del mundo de la cultura... Eh, ...encabezados por Federica Mato, una artista plástica destacadísima... Eh, ...Alejandro González, muralista, Rosa Ramírez, una destacada actriz de cine eh, televisión... Eh, ...Elizabeth Morris, Carmen Prieto, Alexis Venegas, cantantes... ...los dos últimos ganadores del Festival de Viña... Eh, y muchísimos trabajadores de la cultura de, de base, dibujantes, diseñadores, eh, documentalistas, cineastas que, que han adherido. Y yo quisiera agregar, Lorena, que la carta refleja, de alguna otra manera, también es un llamado de atención. Eh, es un llamado de atención a los gobiernos, es un llamado de atención a sus ministerios de cultura. que es necesario tomarse en serio en la integración cultural de ambos países, que no bastan las declaraciones, Basta traducir eh, en acciones concretas, en programas de intercambio estudiantil, académico, en pasantías, en visitas de delegaciones culturales, en publicaciones conjuntas, investigaciones conjuntas, lo que está pasando. Eh, sería muy importante que, que el gran público boliviano también se enterara. Las danzas folclóricas bolivianas, el Tinku, el, el, los Caporales, el, el TOAS, se cultivan masivamente en Chile, y nadie tiene duda de que se trata de danzas bolivianas. Los grupos que lo reivindican, acá en la zona centro en particular, donde se hacen muchos carnavales comunitarios, barriales, el 6 de agosto se celebran de manera multitudinaria en el centro, con más de 60 agrupaciones de, y fraternidades que bailan estas danzas. Eh, es decir, hay un proceso de... de, de de incorporación o ¿no? de esas manifestaciones francísticas acá bolivianas, que también está dando cuenta de esa integración. Grupos binacionales, compuestos por los bolivianos residentes y por, por chilenos y de otras comunidades que los bailan orgullosamente. Ahí tenemos que invertir tiempo, ganas y recursos. Es importante destacar el apoyo que se está recibiendo, no solamente en este momento, sino en reiteradas oportunidades. Ahora con esta carta de artistas nacionales y artistas de Chile, pero en otras oportunidades también eh, se ha estado llevando a cabo otro tipo de actividades, como por ejemplo, reunir firmas también de artistas de ambos países. Además, existe una corriente de la sociedad en Chile respecto al apoyo que se tiene en la demanda marítima. Ahora, ¿se estaría reforzando a través de esta carta? Yo siento que sí, la carta es una señal. Como cualquier manifestación, en este caso escrita, que se eh, pone en común a nivel público, es una manifestación de intenciones, es un sentimiento que se comparte. Eh, y yo me atrevería a decir que en el ámbito de la cultura, de lo cual no tengo ninguna duda, puesto que es en el sector en el que trabajo, existe un amplio sentimiento de simpatía con, con la causa boliviana, eh, yo diría mayoritario aún, con la necesidad de encontrar una pronta solución, eh, y yo diría unánime de que la cultura es una posibilidad para el acercamiento de intercambio entre ambos, entre ambos pueblos. Cuando nos encontramos, y eso acontece todo el año, en eh, Lorena todo el año hay intercambio cultural, comercial, estudiantil, eh, pero de manera natural, de manera eh, cotidiana entre nuestros pueblos. Acaba de firmar hace cerca de una semana un, inter un, un, un acuerdo de cooperación cultural entre la Alcaldía Mayor de La Paz y y la ciudad de Arica, el municipio de Arica, y esas cosas pasan, y están pasando todo el tiempo, como también hay la eh, activa comunidad del Hip Hop eh, Paseño, viene organizando hace varios años, eh, los amigos de, del OCRU, que se llama su organización, eh, un encuentro de Hip Hop Chile-Bolivia, hace un montón de años lo viene realizando, Años atrás se realizó un intercambio cultural Chile-Bolivia también, donde fuimos un grupo de artistas y gestores, a La Paz, el Alto y Cochabamba eh, vienen, el Grupo Calamarca está en estos días por acá, por ejemplo. Siempre eso está pasando, pero se echa de menos el que los estados, de manera formal, eh, puedan avanzar en, en cooperación cultural. Y creo que la carta en ese sentido, insisto, es un llamado a la atención, a tomarse en serio la cooperación cultural, como acontece en gran parte de los países del, del cono sur, eh, y retomar yo de una senda de diálogo y encuentro. Creo que allí la cultura puede ayudar muchísimo a, a, a que la desconfianza, a que eh, el no hacerse cargo del, del, del sentimiento del otro pueda ir retrocediendo y avance lo que nos une. Yo al menos apuesto por eso. ¿Anteriormente se presentaron cartas de apoyo a la Haya por parte de artistas? No lo sé, creo, yo diría que no. He estado, he estado revisando el, el histórico y manifestaciones de... de de intelectuales, cartas del mundo político han habido varias en los últimos años, se pueden encontrar fácilmente en la web, pronunciamientos han, respecto de Chile, a Bolivia, hay algunos eh, muy muy potentes desde hace muchos años, como el del gran escritor Pedro Lemebel, eh, del poeta Vicente Huidouro, eh, del propio Salvador Allende en el mundo de la política, eh, que son referentes muy importantes eh, al momento de, de entender que el, el mundo de la cultura hace mucho tiempo ya viene manifestando su, eh, su parecer respecto de la necesidad de encontrar una solución eh, así que yo estoy confiado que, que este esfuerzo colectivo que, que hemos hecho pueda pueda llegar donde tiene que, que, que llegar dice Teudora le llamó un puerto para a Bolivia no en, en este texto que también lo acabo de googlear acá pueden encontrar en en la, en la web no es posible ahogar a una nación y sería inhumano hacerlo si fuera posible, eh, dice Huidoro en esa carta que publicó el año 1938. Y me enteré ayer con alegría que el presidente Evo Morales lo retuiteó, agradeciendo el gesto, cosa que me da mucha alegría. Sin duda todos los bolivianos estamos a la espera de que este sea un fallo favorable, el que se dé a conocer el próximo lunes. Sin embargo, ¿cuál es el escenario que se espera en Chile una vez que se conozca el fallo? Es decir, luego del 1 de octubre. Eh, diversos, acá hay eh, al menos eh, un par de posiciones una que Bueno, la, las tres que se han socializado por, ampliamente por internet ¿no? Que sea favorable a Chile, que obligue a Chile a negociar eh, se, se le tiene bastante escepticismo eh, o temor a un fallo creativo, entre comillas, como se le ha llamado Que la corte pueda avanzar en, en soluciones no muy esperables eh, pero yo diría, lamentablemente, que la opinión mayoritaria del mundo político, transversalmente, por supuesto, del gobierno, es que eh, si el fallo le es desfavorable a Chile, eso no lo obliga en nada a, a, a entregarse del territorio. Ha habido un, eh, un pronunciamiento transversal en general del, del mundo político en ese sentido. Por eso la, la carta creo que ha tenido tanto eco eh, en Bolivia y acá también se está publicando ya crecientemente en estos días, eh, porque llama, o es, o es un bálsamo, Luis Rico decía el otro día, hablábamos que es un bálsamo entre tanta declaración patriotera por un lado, esta concepción rancia de la patria eh, que no aporta, que es como una estatua eh, fría e, e inmóvil, eh, que llama a, a mirar al futuro. Yo estoy plenamente convencido de eso. Que independientemente del resultado sea favorable, comillas, ¿no?, a las pretensiones bolivianas o chilenas, eh, la solución depende en gran medida de la posibilidad que tengamos de establecer, de, de estrechar, quiero decir, los vínculos de acercamiento, de cooperación en el más amplio sentido entre ambos países. No puede ser que que mantengamos este nivel tan bajo de, de cooperación. Y ese es un llamado a los pueblos, es un llamado a los gobiernos, a incorporar acciones concretas, es incorporar en sus planificaciones eh, el, el cómo, la pregunta del cómo ir buscando eh, puntos de, de, de acercamiento. Siempre que vamos a Bolivia, siempre que viene un boliviano acá del mundo de la cultura, terminamos conversando aquello, que, que no es posible que por la cercanía, por la tradición, los vínculos históricos que hemos tenido, eh, tengamos este nivel de relaciones bilaterales en el campo de la cultura. Exactamente, y se espera continuar con estas buenas relaciones bilaterales entre ambos países, sin embargo, estaremos muy atentos a lo que esté ocurriendo el próximo lunes 1 de octubre, una vez que se dé a conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Es importante que la población también conozca el apoyo que se está recibiendo por parte de la comunidad internacional, por parte de los ciudadanos chilenos. Una última consulta, por favor, cuando ha iniciado la demanda boliviana? ¿Se han realizado murales de apoyo también por parte de Chile? Sí, claro. O sea, acá actividades hay muchas y, y, y durante muy, mucho tiempo. Eh, murales, manifestaciones, poemas. Invito a los, a los eh, oyentes a que puedan buscar en, en internet o la prensa eh, a, al gran Pedro Lemebel un escritor que desgraciadamente falleció hace algunos años, poquitos años atrás él, claro y categóricamente se manifestó al respecto eh, muchísimos artistas lo han, lo han dicho en distintos momentos intelectuales, eh, los murales claro, habitualmente, en el alto años atrás también pintamos un mural con eh, compañeros del abrigado Oscar Alfaro todavía, un par de años, la última vez que pasé el rey, quedaba todavía pedacitos del mural y el año también antepasado tuve la ocasión de ir a presentar mi último libro de proyectos culturales y, y tanto en La Paz, en Cochabamba y en, en, en Sucre tuvimos ocasión de conversar de estos de estos temas. Porque es inevitable cuando un chileno está por allá en actividades de este tipo y aparezca la pregunta y, y ante eso respondemos. Somos poquitos acá, somos una minoría pero activa y que está creciendo y que está intentando... Eh, Hacer conciencia de la necesidad de, de sentarnos como como vecinos. Yo espero que nuestros pueblos tengan la mejor relación posible dentro de las diferencias. Estoy convencido. Eh, yo cada vez que estoy, hablo de una experiencia muy personal, eh, cada vez que estoy en Bolivia me siento en casa, no me siento ajeno, no me siento ni agredido, no me siento extraño. Eh, eh, yo espero que mis compatriotas sientan lo mismo. Y que los hermanos bolivianos acá también puedan sentirse en casa cuando vengan, son muy bienvenidas. Un último mensaje, por favor, a toda la población boliviana, como a la población de Chile, a la espera del fallo el día lunes. Ay, qué difícil. Yo les mandaría un gran abrazo solidario. Eh, decirles que habemos muchos que estamos siguiendo con mucho entusiasmo, interés y preocupación lo que está pasando. Eh, es un llamado, por cierto, también a la, a la calma, a la tranquilidad. No se resuelve el problema el día lunes, pero pienso eso también hay que ser muy responsable, serio y categórico. Este es un problema que debe, cuya solución debe construirse, eh, yo diría, paso a paso. Está avanzando bastante. Todos los escenarios posibles debieran, eh, me parece, traducirse en, en este terreno que estamos conversando, en particular de la cultura, en acciones muy concretas. Invito a los investigadores a articularse con los investigadores chilenos, a los artistas bolivianos a pensar proyectos binacionales, a pensar fortalecer los lazos en el campo del turismo, a fortalecer los intercambios estudiantiles, pensando que son pequeñas contribuciones a, a que el, esto de, de la hermandad entre ambos pueblos se pueda traducir en, en, en resultados concretos. Necesitamos más acciones y menos declaraciones. Curiosamente, ¿no? Acá estamos hablando a partir de una declaración, pero es una declaración que invita a la acción. Estamos pensando, te adelanto, Lorena, algunos proyectos de carácter binacional, precisamente en esta línea que estamos trabajando hace algún tiempo y esperamos con el concurso del, del, del Ministerio de, de las Culturas de allá, de los artistas y de las voluntades también acá, concretar en el, en el tiempo inmediato. Cosas se han hecho siempre, se van a seguir haciendo, pero pensamos que tienen que pasar a otro nivel, más institucional, que refleje que los estados realmente están interesados en que esto acontezca. Yo agradezco el contacto y les deseo que, que el lunes sea una jornada tranquila, que, que lo esperen con calma y, y que ojalá sea el mejor resultado para nuestro pueblo. Ha sido un gusto que nos esté acompañando, ha sido un gusto conocer cuál es su opinión, además de su posición y sin duda el apoyo que ha tenido hasta el momento en nuestro país. Muchas gracias. Hemos conversado con Roberto Guerra, quien es gestor cultural de Chile en torno a la demanda marítima y el fallo que se estará conociendo el próximo 1 de octubre. Avia ya la reporta, sin duda, informará lo que esté ocurriendo minuto a minuto. Usted tendrá todos los detalles, los pormenores, el día lunes, desde tempranas horas de la mañana. Cuando son las 10.55 le ponemos el punto final. Continúen con la programación de Avia.